Muy buenas a todos. Estamos en la partida de Super Mario 84 y ahora vamos a jugar un entrenamiento. seleccionamos a Pikachu. Ok. El objetivo aquí es darle a todas las tiendas posibles. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora para la séptima diana. siete, Uy. No llegué. 8. 9. 10. Complín. Bueno, terminamos la partida. Espero que les haya gustado a todos. Y gracias.